muy buenas a todos amigos de youtube hoy les muestro una nueva novedad de google lens google lens acaba de funcionar en nuestro navegador de escritorio solo funciona en el google chrome es evidente pero la nueva novedad que les voy a mostrar está en la opción de imágenes ahora cuando busquemos una imagen podemos recibir una información muy diferente a la que aparece en la imagen gracias a Google Lens. Entonces, vamos a hacer la prueba. Ya que tenemos la imagen buscada, en el caso mío, que sé qué imagen busqué, que es la Torre Eiffel. Pero en caso que ustedes no encuentren la imagen, la nueva novedad de Google Lens da una información detallada. Vamos a ver el ejemplo. Miren el logo aquí de Google Lens. Y también podemos ver que se puede buscar por foto, como antes. No ha cambiado nada de eso, pero se agregó este icono. Vamos a darle. Entonces, vemos que nos da una pequeña información en cuanto a la imagen en cuanto a esta imagen podemos ver una breve información a veces eh, tenemos una imagen en google imagen y no podemos ver nada no sabemos qué es eso entonces le damos un clic y aparece el icono de google lens y como google lens lo busca nos pues aparece que es entonces, es de mucha utilidad esta función. Vamos a buscar ahora otra cosa. Vamos a buscar un anime muy famoso. Se llama Jujutsu Kaisen. Podemos buscar cualquier tipo de cosa. Y él no va a dar información. No necesariamente tiene que ser eh, cosas. Puse un ejemplo en este video. Quería poner más. Pero no quería durar tanto tiempo. Entonces, vemos la, esa función. esa nueva, Ese nuevo rediseño de la búsqueda, vemos el icono de Google Lames esto solo funciona en navegador como explicaba, es el navegador Google Chrome y vemos la información que nos da de Wikipedia, pero no nos deja salir del sitio vemos que es una información concisa y precisa no salimos del lugar, no perdemos mucho tiempo buscando y buscando y recargando imágenes y voy a hacer otro ejemplo para que puedan ver a veces hay imágenes eh, modificadas como esta que voy a poner a continuación, como pueden ver esto? Le damos al diseño de Google Lens, al icono de, de Google Lens y nos muestra de una vez de que trata esto, a pesar de que no sean los diseños originales de los personajes de la serie animada. Podemos buscarlo por foto, podemos hacer la prueba también y vemos eh, que aparece información si le damos ahí, posiblemente no aparezca un grupo de páginas. La información de, de cómo se titula o cómo se llama eso, de qué trata, no, no nos da información así. Es cuanto. Hasta la próxima.